extra csg.bet una página muy segura y divertida link en la descripción y muy buenas guachines cómo están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago yo les traigo una mejora visual que sin duda alguna les ayudará a mejorar dentro de csgo así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo primero que nada voy a aclarar que esto no es baneable no puede salir back ni nada por el estilo, no los pueden banear por esto porque esto es una modificación a la saturación misma del monitor Esto no modificará archivos ni tampoco le dará una excelente mejora competitiva Solamente les ayudará a concentrarse en los objetos Como podrán ver aquí voy a cambiar el color de la saturación así Esto me dará una mejora visual ya que las cosas se podrán ver con mayor nitidez O mayor saturación o mayor distinción Por ejemplo esta y el color celeste ahora tiene un poco más de contraste Podemos ver que las armas, todo lo que es CSGO Ha mejorado en color, podríamos decir O simplemente decir que los colores se hicieron más fuertes. Podemos detectar mejor a los enemigos Viendo que la palabra que dice enemigo, Bot Steve Está con un color más rojo, más resaltado y no será tan transparente Esto ayudará mucho cuando quieran piquear algo Entonces estarán bien seguros de que es un enemigo Los colores pueden ver que son más fuertes el azul es bien azul. Los rojos son bastante rojos. Los rojos son bastante rojos. Aquí pueden ver. Y bueno, la sangre no es de menos. Ya que la sangre también se verá bastante bien. Podemos ver que aquí la marca de A es completamente roja. Es un rojo bien fuerte. Ahora les voy a mostrar la sangre. Como se ve en el juego. ¿Dónde está? Podemos ver acá que el rojo de la sangre es bastante notable, así que no habrá ningún problema a la hora de distinguir las manchas de sangre. La verdad que esto ayuda mucho, mucho a la hora de jugar CSGO de forma competitiva. Aparte, como les dije, esto no causará bug, no causará ningún baneo, porque es solo una modificación de color. No cambiará archivos ni nada por el estilo. Así que vamos con el tutorial para que puedan utilizarlo y ahora sí, cómo conseguimos estos colores más brillantes estos colores más vivos dentro de nuestro CSGO para esto tenemos los controladores oficiales de nuestras placas de video o utilizar un programa externo en este caso yo voy a mostrar de las dos formas yo voy a abrir el panel de control de NVIDIA que es el que tengo en la placa de video y aquí tenemos que tocar el parámetro de Vibrance Digital que es acá, Digital Vibrance por defecto lo tendremos al 50% para conseguir este efecto lo mandaremos al 100% y aplicaremos la configuración Ahora, podemos ver que los colores son más vivos y esto funciona dentro del CSGO Así que, ¿esta opción funciona sin descargar nada? Sí y no lo que causa es que sí, se verá con mayor saturación dentro de nuestro CSGO pero también se verá con mayor saturación en todos los programas que utilicemos ya sea Google, Photoshop o el programa de edición de videos que tengamos así que esta opción para mí no me gustaría ya que tendría que estar cambiando de saturación cada vez que abro el juego voy a cancelar para que me vuelva la saturación que yo estaba usando y voy a descargar este programa yo les voy a dejar los links en la descripción el programa es este Vibrance GUI Esta es la página del programa Lo único que tenemos que hacer es poner Download for desktop Y empezará a descargar de forma automática Aquí podemos utilizarlo Voy a abrirlo Y lo voy a arrojar por aquí Vamos a ver Aquí está Lo único que tienen que hacer es Extraer aquí Yo lo extraigo siempre en una carpeta aparte Abrimos la carpeta Y aquí le dan a Vibrance GUI Ahora esto es algo que quiero nombrar A mí me salta este error sí, Y no he encontrado solución Podemos ponerle que sí Nos abrirá una pestaña en el navegador Esto es para que descarguemos Un administrador de drivers Para que podamos ver si nuestros drivers están, drivers están actualizados Ya sea de NVIDIA, ya sea de AMD Esto a mí no me funcionó No he descargado, no me funcionó La verdad que tuve un problema con el Vibrance que descargué aquí así que para los que tengan el mismo problema yo les dejaré un segundo link que será a esta página de ¿Cómo de github aquí podemos encontrar el mismo programa el Vibrance GUI pero ya especificado para NVIDIA o para AMD en mi caso yo descargué de NVIDIA así que tocamos aquí y ya estará descargado así que esto lo podemos minimizar esto si queremos lo borramos si es que no nos funciona Traemos el nuevo, aquí podemos ver, Vibrance GUI NVIDIA ONLY, extraemos, abrimos y listo aquí estará, le daremos doble clic y aquí podremos ver que el programa ya está, por defecto yo tengo esto porque yo lo estuve utilizando y se guardan mis configuraciones, pero si a ustedes no les aparece, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agregar manualmente, Aquí tenemos que buscar Steam, donde tengamos instalado Steam En mi caso lo tengo aquí en el disco E Ponemos Steam, Steam Naps, Common, Counter Strike y tocamos CSGO Perfecto, lo agregamos Aquí yo le puse una saturación de 100 Esto de Change Resolution, de Cambio de Resolución No lo tocamos, ponemos Save Y aquí en estas opciones si queremos podemos poner Que yo lo recomiendo para que auto-inicie con Windows esto es para que afecte solamente al monitor primario yo no lo puse y luego ponemos Windows Vibrance Level esto lo dejan al 50% así como está y listo, esto lo pueden minimizar esto se auto-minimiza acá acá lo podemos ver y listo gente, cuando abran CSGO podrán ver que hay una mejora visual ya que todo se verá más vivo y esto está buenísimo porque cuando abren CSGO, ahí se activará la saturación cuando salen de CSGO, la saturación se apagará y no les interferirá con algún otro programa con los navegadores, con las películas, con la foto, con lo que sea así que la verdad que esta es una muy buena opción y mejorará mucho mucho su nivel de juego dentro de CSGO otra cosa que quiero aclarar es que por ejemplo este programa si ustedes lo tienen activado y quieren transmitir pero quieren que se vea como lo ven ustedes no lo van a poder hacer para que la gente vea cómo ustedes ven el CSGO o sea con estos colores más brillantes, más vivos tienen que agregarle un filtro de color dentro de su OBS así que bueno gente, eso ha sido todo el video de hoy espero les sirva, espero les ayude y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video chao chau, chau. Eh, siempre anda motivo para los files, pa' la gata par de miles que me gato con la banda más berraca dentro del pari, y bacaneo, basileo, pariseo, le perreo, con los ojos color oro al otro le mando fuego y me recebo, me revuelo, si me pego pa' lo puro le meto sin disimulo pa' mira que me sumo, tumba todo dentro del humo y hace el humo que me fumo me siento número.